Hola, ¿cómo están? Eh, yo soy Rolando Cosio del Cabildo Salud es un Derecho. Eh, estamos acá eh, acompañados con Lautaro Fernández e Isabel de Ferrari en un nuevo video en, eh, en donde queremos compartir con ustedes lo que, eh, los documentos que vamos generando y discutiendo en parte eh, como una forma de incentivarlos a ustedes a la lectura, a la búsqueda de esta información y también a la discusión. Vamos, estamos. Queremos contarle además que eh, estamos inaugurando nuestra página web, por lo tanto van a haber algunos segmentos de discusión que para nosotros son trascendentales, eh, en donde escuchamos las opiniones de todos. La idea de esto es que seamos representativos de la población, no, no de nuestras propias ideas. Por lo tanto, eh, parte de este documento va a ser el origen de, eh, la, de, de la discusión y finalmente la socialización de todas las ideas que, que nos interesan. Eh, para una salud como de hecho. Así que, eh, Isabel, eh, Lautaro, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Rolando? ¿Tú? Bien, ¿todo bien? Contento hey, por este, bien. este documento nuevo. Esto es como, como cuando uno tiene un hijo, <risa> en parte es como eso, ¿no? uno lo, lo, lo quiere como tal. Y eh, lo que les propongo entonces es eh, presentar, a, hacer una mini presentación. Que, con, una, con un punteo que vamos a proyectar en el video y vamos comentando, no sé si ustedes quieren, alguno de ustedes dos quiere comentar cómo lo hicimos y, y, y cuáles son eh, cuál las la formas de construcción del documento. ¿El Lautaro, no sé si tú... No, quieres. Isabel, Isabel. Si tú, dale, dale, yo creo que... Bueno, Mira, la verdad es que este documento surge en primer lugar de considerar que es un tema extraordinariamente importante el tema de participación en salud. Eh, nos, nos llevó al menos dos conversatorios en los cuales tuvimos gente súper interesante y diversa. Tuvimos abogados, tuvimos una, una líder ciudadana que ha, que ha vivido toda la, la tragedia de los procesos de atención interhospitalarios y de conexión entre la red de atención primaria y la red de atención secundaria y de especialidades. Eh, también tuvimos a una... Antropóloga eh, de, de origen mapuche que nos dio la, la cosmovisión mapuche respecto a lo que es salud. Entonces, este documento eh, lo, que, lo que hicimos fue recoger las conversaciones del, eh, de, de dos o tres conversatorios, más las conversaciones e inquietudes que teníamos diferentes personas del cabildo. Y que se habían desarrollado otras conversaciones a lo largo de nuestro año de encuentros. Creemos que, efectivamente, representa el pensamiento y el aprendizaje de, de muy diversos equipos del, que representan el camino, del mundo de la salud, del mundo antropológico, del mundo social, del mundo legal. Y, y por eso es que creemos tan importante compartirlo. Quizá, quizá agregar también que, que eh, está plasmado en el documento también eh, literatura de autores que nos parecieron interesantes de leer, de estudiar. Eh, y, y, y, y lo otro importante es que esta mirada multidisciplinaria, que ojalá todos aspiramos que en salud sea futuro la manera de hacer salud, ¿no? Eh, el tener todas las visiones de, de las distintas disciplinas, distintas personas, distintos saberes, experiencias. Yo creo que el documento de alguna manera busca reflejar eso. Claro. Tienen eh, ahora la, la posibilidad de comentar el documento en particular, eh, yo voy a proyectar ahora la, la presentación que, que preparamos, es una presentación en realidad muy simple, y, y la idea es que vayamos viendo, eh, ahí se ven en grande, ¿no? ¿Cierto? ¿Lo están viendo? Claro. Sí. Bueno, el primero contarles que el plan nuestro es hacer un, este documento de participación como, como la punta de lanza de, o, o la, la primera parte de, de nuestro proyecto en general, de, de hacer un, eh, un elemento o una, un grupo propositivo en relación a, a lo que se va a discutir en la constitución y ser parte de eh, argumentos tanto técnicos como de la base. De, de, de, nuestra, de nuestra población, de nuestra gente, eh, con lo que eh, piensa y le gustaría tener de salud. De hecho, por eso es tan importante los conversatorios, finalmente transmitimos lo que, lo que la gente quiere, finalmente, eh, en esta salud. Entonces, le, les dejo el comentario a esto, el, el documento parte primero, ¿cierto?, con la historia democrática chilena y la contingencia reciente que derivó en... En este, en este proceso. No sé si quieren hacer algún comentario con respecto a lo que ocurrió, el estallido social y finalmente eh, que la salud es parte de, del problema o de lo que generaba gran molestia en la población y que derivó en, en esto. ¿Lautaro, Isabel? Lautaro. A ver, yo, yo creo que de alguna manera la, desde el punto de vista de la historia democrática en Chile con todos estos quiebres que tenía nuestra de historia democrática ha impedido que la participación sea una forma, un estilo de go los gobernantes o una forma de, de que los ciudadanos plasmen su idea en, eh, en, en, en, lo, en el quehacer cotidiano. ¿no? Eh, y acá tal vez una de las cosas que, que es importante decirlo en esta nueva esperanza de la Constitución es que efectivamente podamos eh, liberar estos poderes que impiden que la ciudadanía exprese eh, sus saberes, sus experiencias y también sus formas ¿no? de, de cómo quiere vivir uh, en nuestro país. Yo creo que la medida que eso ocurra, sin duda que la participación, además como una necesidad humana fundamental, como se define, eh, nos conduce precisamente al bienestar. Eh, yo tengo la convicción, y yo creo que de alguna manera eso es lo que el documento busca eh, representar, que cuando nos, los seres humanos participamos de las decisiones, participamos del colectivo, participamos de, de la ciudadanía, de, de, participamos con los vecinos, ¿no? Eh, hace que eh, seamos más felices, eh, estemos mejor. Yo creo que ahí hay un punto esencial del documento. ¿Isabel? Eh, sí. Solo decir que entendemos que el estallido social, que también es, hablamos del despertar social, eh, que del 19 de octubre, del 18 de octubre del año 19, lo que hace es expresar una disconformidad con el modelo social que tenemos. Y el saludo eso venía arrastrándose desde antes. Había el documento desiguales del PNUD que ya planteaba cómo la gente sentía eh, como profundamente agresivo el, el trato en salud, el no tener acceso a la salud, es decir, todas las inequidades que estábamos viviendo como sociedad ya era la expresión de un sentimiento en que no nos estábamos tratando adecuadamente como sociedad, que no se estaba generando la salud como un enfoque de derecho, por ejemplo. Eh, y eso viene a expresarse y viene hoy día a ser, cuando uno habla de participación, de qué estamos hablando, ¿no? Y cómo la participación es el elemento central para constituir un, una sociedad que justamente respete a las personas. Porque si tú no puedes hablar, si tú no puedes opinar, evidentemente ya no estás siendo respetado en lo más constitutivo que tienes que ser. De ahí es que surge como el por qué es tan importante que la participación sea un principio de la nueva constitución y que la participación en salud sea entendida como un elemento fundamental para tener una adecuada un bienestar por lo tanto para tener salud claro. esa es como la, la línea argumental que tenemos y, y no basta con una con una participación consultiva sino que más bien una participación activa, claro. eh, que es lo que, que hasta ahora... Eh... Ha pasado. Quiero comentarles algunas de las frases que tiene el documento y que, que han sido recolectadas desde las opiniones que hicimos en nuestros conversatorios, como esta, por ejemplo, que dice, que la salud depende de la interacción de múltiples factores sociales, políticos, económicos, culturales y científicos. Por tanto, proteger y cuidar a las personas y las vidas es deber de todo Estado que prioriza el bien común. Esta, estas frases que, que, han, que surgieron durante los conversatorios, finalmente son las que nos inspiraron a avanzar en esto, ¿cierto? Ahora los invito a, a conversar con respecto a las dimensiones de la participación que, que están también eh, expresadas en el documento, en personal, colectiva y de planificación territorial participativa. No sé qué comentarios podemos hacer con respecto a este fragmento. Bueno, yo creo, te doy la palabra. Digo. Esto surge exactamente de lo conversatorio. Y la dimensión de participación personal en salud es que cada uno es dueño de su, de su sentir, de su sabiduría, de su cultura, y por lo tanto que las personas tienen, tenemos que sentirnos que nosotros somos las que nos construimos y, no, y manejamos nuestra salud. Eh, venimos de un sistema en que desde que nos llamaron pacientes, nos, nos despojaron de alguna manera, no la sociedad occidental, la medicina occidental, te despoja de alguna manera del rol tuyo en tu propia salud, con diferentes consecuencias. Eh, por lo tanto, sentir que, la, que la, el proceso de, de, de ser un ser humano sano está desde las autonomías y desde las capacidades de decisiones personales, pero también entendemos que la salud no, no ocurre en las personas por su biología solamente sino que somos entes colectivos, somos entes sociales por lo tanto pensar que puede existir una, una salud porque tú comes bien, porque tú eliges no fumar porque tú etcétera es reducir al máximo y negar lo que es el concepto de salud y es la convivencia. Eh, incluso hoy día ahí venía lo que nos decía la Jimena Pichinao, ¿no? que era en salud, eh, uno, el, la comprensión de la salud, la comprensión de todas las vidas, de la protección de las vidas, ni siquiera solo los humanos, sino que también todo el entorno en el cual tú estás. Eh, pero yo creo que ahí es tan importante saberlo que somos entes colectivos. Y, y por lo mismo... Y por la trascendencia que tienen las cosmovisiones que dan cuenta que la salud, el ser humano, no. Tenemos que dejar de ser el centro de cualquier cosa. O somos parte de los procesos naturales y somos parte de todo el ecosistema de este, de este planeta, o no construimos salud. Y así como hoy día empezaron a salir normas en que se defienda el derecho al agua como derecho humano, eh, que haya un mínimo de agua potable para las personas, eh, eso es lo que necesitamos tener en, en la planificación territorial. ¿no? Necesitamos calidad del aire, calidad del agua, calidad del entorno, la vivienda, etc. Eh, por lo tanto, creemos que la participación ciudadana en el día para un buen vivir tiene que eh, mantenerse en la línea de planificación territorial. Entendernos seres colectivos y en convivencia con otros, con otras, con otros, y además el respeto a la determinación propia. Claro. Siempre que no le hagas daño al otro en esa determinación. ¿no? Eso es o sea, importante. ¿Lautaro? Vivos. Acá viene ahí, a ver, un primer elemento que tiene que ver con las mm. libertades, ¿no? la libertad uh, de las personas para definir, decidir cómo vivir y cómo convivir sin dañar a otros. Entonces también está detrás de esto el cómo podemos hacer los procesos llamados de desarrollo, ¿no? Eh, con participación de las comunidades y decisiones colectivas. Acá eh, en el trasfondo también está de alguna manera lo que hoy día nos complica desde el punto de vista del agotamiento de los recursos naturales, del respeto a la naturaleza, el cómo eh, se ha ido destruyendo eh, eh, la naturaleza por producto de, de tratar de, entre comillas, eh, progreso, progreso centrado en económico, no y que con este modelo neoliberal eh, nos ha llevado a lo que hoy día tenemos. Hoy día, el hecho de que hoy día no tengamos agua o que tengamos una tremenda crisis, es debido a un modelo que tenemos que derribar. Y yo tengo la esperanza, y nosotros como colectivo también en su conjunto tenemos la esperanza, que la nueva constitución pueda revertir esta manera de desarrollo que tiene el país. Eh, si logramos eso, sin duda que la participación entonces juega un rol muy importante. El cómo levantar proyectos comunitarios que no dañen la naturaleza, que no afecten a otros. Pensemos que... Muchas veces eh, los desarrollos inmobiliarios terminan enfermando a las personas porque viven en condiciones eh, inadecuadas, eh, los vecinos no se pueden relacionar porque los impide las construcciones, desde el punto de vista arquitectónico, en fin, eh, la accesibilidad, que hoy día es un tremendo problema, ¿no? Las comunas más pobres prácticamente no tienen acceso a los servicios públicos, producto de este manera de construir ciudad o de construir desarrollo. Y en este sentido, la planificación territorial la entendemos desde las personas. O sea, que las personas que además, eh, y esto es muy importante decirlo, cada una de las comunidades de nuestro país, en cada rincón, tienen historias, ¿ah? tienen memoria, han, han llegado allí, tienen construcciones culturales. La misma como visión mapuche, de los pueblos originarios, es una manera de ver el mundo distinta. Y por lo tanto, si ellos no participan en las decisiones que tienen que ver con el bienestar, la salud, estamos de alguna manera transgrediendo y vulnerando esa historia, esa no Claro, pasa por los originarios, pero también pasa en, en los barrios de cada una de, de, de nuestras ciudades que, eh, que llegaron en algún momento. Eh, hicieron su vida ahí, vivieron sus hijos, eh, murieron personas, vecinos, esa es parte de la historia que finalmente eh, uno tiene que representar y, y respetar también. Por eso la planificación territorial es tan importante eh, en el cual uno pueda decidir qué es lo que quiere para su propio barrio, y, o por último, claro, eh, tener el derecho a influir antes eh, la posibilidad de que haya una fábrica o un vertedero, o por supuesto que van a haber zonas de sacrificio desgraciadamente eh, aún, pero por supuesto que eh, la posibilidad de que uno pueda influir en ello es trascendental. Dentro de los conversatorios también eh, surgieron frases como esta, eh, es un imperativo ético generar los espacios institucionales, políticos y sociales para que existan las condiciones que faciliten la expresión de las personas, valorar su experiencia, promover la autonomía, informar adecuadamente y respetar su opinión. Que es trascendental la, la pérdida o, o, o el abandono del paternalismo que, que habitualmente reina en, en la atención de salud. ¿Cierto? Eh, esto es un comentario respecto a esa frase. Yo creo que una de las cosas que deberíamos buscar con la nueva constitución es de alguna manera desarticular los poderes eh, eh, fácticos, estos poderes que están en las cúpulas y que finalmente hacen como que la gente participa, ¿no? Y finalmente eh, son las decisiones que ellos ya tienen pensadas. Es como, como que hacen como que... Nos hacen participar de eh, a, a actividades donde supuestamente uno de alguna manera influye, pero finalmente no influye en nada. Y, y yo creo que eso es la constitución debería permitirnos de alguna manera romper con estos poderes que, que, que bueno, eh, han dañado eh, de alguna manera a las comunidades y, y el desarrollo del país. Bueno, de, de hecho, eh, surgió. De los, de los mismos participantes del Cabildo, representantes de, de consejos consultivos de, de atención primaria, eh, de nuestros conversatorios, eh, ese, ese carácter que, que, que es finalmente casi cosmético de la opinión de la gente y que finalmente si ellos se dan cuenta que no, no tiene ningún impacto y por mucho que eh, se, se planteen cambios, eh, las cosas ya están decididas antes de que ellos reciban la información. entonces eh, está parte de esta diapositiva, que son los problemas de participación, el carácter consultivo, el problema con los pueblos originarios en los cuales no, no están incluidos su, sus convicciones dentro de la, la forma de atención, la ausencia de participación social, y también el enfoque de género, que, que es un tema trascendental y que, y que actualmente está, eh, gracias, gracias a, que a, a las luchas de, la, de sus representantes, ya está eh, en nuestro nuestra retina, ¿cierto? Eh, no sé si querrán comentar algo de esto. Mira, a mí esto, eh, creo que el problema de la participación, el, el carácter consultivo, cuando alguien dice, no, si vino gente y participó porque le contamos lo que íbamos a hacer y le preguntamos si le gustaba, es eh, una escala básica, pero eso es como entregar la información. Eh, incluso tú puedes preguntar y ok, pero el problema es estar en las decisiones, influir y, y, y estar en aquellas decisiones que afectan a todos, eh, influyendo en aquellas que se van a tomar. ¿no? Es decir, yo creo que obviamente si no hay capacidad deliberativa, eh, la participación queda como algo cosmético. Y en la medida que tú tienes la, los espacios eh, tutelares o los espacios donde solamente puedes tener un consejo consultivo, por ejemplo, estás dejando límites estructurales a la participación. Y el tema de la participación en salud, por supuesto, que es parte del, de la forma de cómo nos entendemos entes sociales en la construcción de toda nuestra calidad de vida. Eh, por eso es que es tan importante que la participación sea comprendida en el contexto de, no solo en el contexto de la atención en salud, sino en el contexto de la planificación, en el contexto del territorio, en el contexto de las condiciones incluso de estudio, de trabajo. Y aquí en la diapositiva tú pones el tema del enfoque de género, que también fue bien trabajado en los diferentes conversatorios, contamos con la Marisa Matamala, que nos ayudó a, a comprender qué significa la participación y qué significa el enfoque de género en salud. Y lo primero que significa es comprender la realidad de las mujeres. Por ejemplo, comprender los, los triple roles, los triple roles, perdón, ¿no? Eh, que significa que tú, en, un, en, en el caso de las mujeres, la mujer de salud que trabaja, pero también la mujer que va a, a ser atendida, que por un lado un rol de cuidadora, por otro lado un rol de, de jefa de hogar en gran cantidad, eh, y por lo tanto está a cargo de la familia, muchas veces aunque no aparezca como jefa de hogar, igual está a cargo de la familia, y, y trabaja. Entonces, ¿cuál es la, ¿cómo la sociedad eh, destaca? la sociedad entera porque el sector salud pasa a ser un, un instrumento más de la sociedad, ¿no? Pero cómo la sociedad des, descansa en la mujer el cuidado, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos visto en la pandemia, es decir, tú tienes a la, a la, haciéndote cargo del cuidado de los niños, haciéndote cargo del trabajo, haciéndote cargo del aseo, haciéndote cargo de, de la comida eh, y todo eso entendió como que se pueden mantener todos esos roles sin ningún otro espacio de apoyo. Entonces, eh, que salud comprenda el rol de la mujer y los triple roles eh, como sobrecarga en lo que es el mantener la salud de la comunidad y de la población es súper importante y lo tenemos eh, muy poco de, desarrollado en, en el pensamiento. Es como, esto es un poco parecido, y con esto cierro, a la mirada de los derechos humanos. Reflexionamos poco, enseñamos poco, compartimos poco el cómo, cómo salud enfrenta tanto la comprensión de que la salud es un derecho como la comprensión de las sobrecargas que tú colocas en la, como sociedad, en este caso, en, en el género al cual has destinado el rol de cuidador. ¿No? Eh, eso, creo que son esas partes de los desafíos de la participación. Sí, yo, yo los invito a avanzar para que se, sea más... Sí. Eh, Rápido. Eh, sí, no, más escueto el, el, el, el video y eh, las propuestas que nosotros tenemos para, eh, para en parte, eh, solucionar estos problemas. ¿Mm? Eh, se, se nombran en el documento audiencias públicas, rendición de cuentas territoriales periódicas de los constituyentes electos a la gente, encuentros y foros temáticos públicos, encuentros comunitarios ciudadanos, inclusión en el desarrollo de propuestas de iniciativas ciudadanas de normas y de leyes en, en torno a un tema, ahí es en torno a un tema, encuestas en línea sobre las propuestas que surjan en la convención y eh, iniciativas formativas de la convención, para la eh, participación de la ciudadanía. Esto eh, en, en relación a la, no solo a la convención constitucional, sino que eh, eh, también en parte de la, de la participación ciudadana. Eh, no sé si quieren alguna propuesta. Yo, yo voy a dejar entrar a Anita María Barrú para que nos acompañe. Les, vamos a, les voy a tener que contar que estamos en la grabación. Pero mientras tanto pueden... Eh, voy a ver si es que aparece... Es interesante, esto es, es interactivo, va a quedar grabado eh, cuando aparezca. No, claro. ah, no. Yo, yo suelo decir que, que estas, estas herramientas, ¿no? estos instrumentos, ojalá los constituyentes y los candidatos que ya están hoy día en la carrera puedan ir de, tomando estas ideas y que efectivamente la, la, la construcción de la constitución, se usen estos instrumentos eh, como parte del proceso constituyente. Yo creo que eso es súper importante, para que de alguna manera eh, la construcción de las ideas de la Constitución sean con herramientas de participación y que de alguna manera después eh, estas herramientas quedan plasmadas como formas de trabajo eh, del Estado. Eh, y de esa manera podemos, yo creo, eh, eh, hacer efectiva la participación, que obviamente tiene que ser un proceso progresivo, eh, pero que esté plasmado en la constitución como un derecho. Claro. Eh, quiero aprovechar de contarle a Anita María que estamos en, ya en el video, pero quisimos incluirte para que puedas hacer eh, los comentarios efectivos. Eh, estamos ya hemos ya hemos revisado eh, las partes iniciales del documento y ahora vamos en nuestras propuestas eh, las hemos leído cierto y eh, hemos hecho algunos comentarios no sé si, si tú quisieras comentar algo de esto con respecto a las propuestas nuestras eh, y o Isabel que, que tenía ganas de comentar yo la verdad que solo el, lo que creo que aquí hay dos líneas de propuestas una propuesta es para los constituyentes. Nos importa que los constituyentes eh, sean personas que, que hagan un proceso de, de nueva constitución en diálogo. En diálogo, en consulta, en, por lo tanto, que se instalen en todo el país, que, que se puedan hacer muchos encuentros comunitarios, ciudadanos de escucha, para recoger los elementos de la nueva constitución. Pero también creemos que en el modelo de salud, la nueva constitución tiene que garantizar la posibilidad de que el sector salud eh, pueda reorganizarse en un modelo de gobernanza de participación deliberativa de la ciudadanía. Y que eso es un gran aprendizaje, es un proceso largo, pero que para allá tenemos que ir como sector sanitario global. Claramente es la clave. Eh, voy a invitarlos a seguir en el, en el video con esta última parte, que es eh, la frase, como habíamos dicho, que, que rescatábamos de, la, de nuestro conversatorio. Acá la participación es una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda fuerza común a las personas, a las vidas, a la naturaleza, los bienes colectivos y de cada uno. Pero de modo tal que cada uno, uniéndose a todos, solo obedece a sí mismo y queda tan libre como antes, en el sentido de como uno forma eh, un ente comunitario. Ahora, en, el, en este sentido es importante destacar que eh, nuestras propuestas están eh, buscando este, este reencuentro, que finalmente fue eh, lo que ocurrió con el, con el, con el despertar social, en el, en, viendo personas unitarias por separado y que por un tema en particular de, de coyuntural, político, histórico. Eh, se reencontraron y, y nos reencontramos, nos volvimos a mirar a los ojos, empezamos nuevamente a participar en las plazas y a tener esta comunicación tan rica que derivó incluso en esto, en lo que estamos haciendo hoy, eh, pero que es trascendental para poder eh, avanzar a una sociedad más justa, porque finalmente es eso lo que eh, eh, buscamos todos. ¿no? no sé si quieren comentar, porque esta es la última de las diapositivas, eh, Anita María aprovechando de, de su llegada, eh, Sí, quería comentar, bueno, como indicó Isabel, efectivamente, respecto a las propuestas que estuvimos viendo, efectivamente hay algunas que son, tienen relación con, con el proceso constituyente más directamente, pero hay otras que son más a largo plazo o, o más de, de proceso eh, en, respecto de todo el tema de la, de la participación. Eh, también había un, uno de los puntos, digamos, que hace referencia a las leyes, digamos, a la, a la, y esos son... Eh, son desarrollos posteriores. Yo voy a decir, por supuesto, que son más, eh, realmente más aterrizan los procesos constituyentes, pero eso sería un desarrollo que habría que ir avanzando en el, en el, después en el proceso posterior a, a generar la nueva constitución, entiendo yo. Eh, conduciendo también, por supuesto, el, participativamente todas las, las inquietudes que se puedan desde, desde la comunidad. Claro. Mm. Eso. Eh, Lautaro o Isabel, como cierre, Sí, Yo solo decir que, que, que como elemento central, la participación debe ser un proceso integrador, donde recoja ¿verdad? los intereses ciudadanos, y por eso cuando nosotros hablamos de este gran Consejo o, o Asamblea Nacional de Salud, lo que pretendemos es que las decisiones políticas en materia de salud sean nacidas en esa, en esa en ese espacio, ¿no? De, donde ojalá haya muchos representantes de todo el país, eso incluyendo los territorios, obviamente la, las comunidades que son distintas, eh, la diversidad, el enfoque de género, que yo creo que esto es súper importante considerar en la nueva constitución y en las futuras políticas, y por lo tanto en el quehacer de salud. Claro. Eh, ¿Isabel? Solo para cerrar, creo que también otra de las frases que surgieron en las conversaciones es que la participación implica conciencia colectiva, toma de decisiones, es un acto deliberativo y ciudadano, y que ese acto deliberativo y ciudadano mejora la democracia, cautela el interés público, eh, permite educarnos en la diversidad y en el diálogo. Eso lo decía Armin Quilaqueo que yo creo que eh, también es el sentido más profundo de construir sociedad, ¿no? en respeto a los otros. Y así es como la hemos entendido. Por lo tanto, así es como queremos que se construya. Claro. Proceso de recuperación del tejido social. es sí. fundamental. Sí, exactamente. Por lo tanto, eh, esto es nuestra primera parte y, y primer aporte de la transmisión del, de la, del sentir de nuestros conversatorios, ¿no? Y finalmente, eh, es el consolidado final del, de lo que logramos hacer entre la revisión de bibliografía básica, ¿cierto? Y, y parte de, la, de lo que nuestros participantes, tanto expertos y representantes de la comunidad, eh, pudieron decir en, nuestro, en, en, en las formas de, de, de conversar que, que creamos, debido a la pandemia, a través de, de foros de, de Zoom, ¿cierto?, de, de online, pero que fueron muy útiles para poder hacerlos de forma regular y, y que haya una gran participación. Quería contar, a, aprovechando esta oportunidad, que eh, el promedio de, de participantes eran 50, entre 40 y 50 personas, que para cada conversatorio, que ya llevamos 11, son números significativos, entonces, y no siempre son los mismos, y van variando dependiendo del tema, entonces es una riqueza... Que, que uno valora y que finalmente deriva en, esta, en, esta, en estos documentos que nosotros queremos entregarle a la comunidad eh, como una herramienta más para la toma de decisiones eh, para nuestros constituyentes. Les agradezco a los tres la participación, eh, quería comentarles, y lo último que yo voy a decir de mi parte es que tenemos una nueva página y, y los invitamos a participar en ella, eh, esto es la primera parte, está partiendo, ¿cierto?, pero eh, puede participar y ahí está en parte de nuestros videos, eh, los documentos van a ir surgiendo y van a ir siendo subidos acá al, al, a la página de ideas que ustedes la puedan visitar eh, y puedan ser parte de esta, de esta comunidad, así que también inscribirse y ser parte del cabildo, las puertas abiertas para todos. Eh, no sé, palabra al cierre para despedirse, Lautaro, Isabel, Anita María. Yo solamente invitar a todos los candidatos a leer estos documentos que son de una riqueza importante y que además es un libro abierto, o sea, que quiera aportar eh, bienvenido, eh, todas las opiniones son importantes y valiosas. Sí, me sumo también a, a la invitación a, a que justamente los, los candidatos constituyentes puedan justamente revisar todos los documentos que se han generado desde este cabildo. Los que vamos a seguir generando, ¿no? Porque el estudio sí, espacio público también. Sí, también. Sí. Sí, hay varios. Claro. Bueno, no, igual, lo mismo. Bueno, muchas gracias a, a los tres. Eh, el video llega hasta acá. Les agradezco su participación. Y eh, en otra oportunidad nos encontraremos para el video de modelo de atención que también pronto eh, va a estar consolidado. Así que muchas gracias a todos. Bien.